Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido hasta aquí? Espero que bien y por mi parte estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo desafío que compromete aprendernos canciones con tres acordes. ¿Cuáles son estos acordes? Evidentemente, La mayor, Mi mayor y Re mayor. ¿Ya? Les había anunciado que voy a trabajar algunos vals y el primero de estos es Barco en el Puerto que es una hermosa historia cantada que escribió la Charo Cofré y donde tenemos una pequeña dificultad respecto de las canciones anteriores La primera Al inicio vamos a hacer una introducción que después de cada estrofa nos va a servir de interlude esta introducción es re... De fondo hoy día nos acompaña un hermoso manto de agua. La lluvia está llegando por fin a calvo al mapu. Así que estamos súper contentos, todos los que estamos aquí en esta casa involucrados con estas grabaciones, y esperamos que la tierrita absorba toda esa humedad y vuelvan las aguas a fluir libremente. Y vamos a hacer esta canción que es de mar, que es de agua también. Barco en el puerto. ¡Un! llega a ser grande